cinco y media de la mañana y iba lloviendo tres horas por lo menos. Está el día estupendo. No hace más que llover y llover y llover y llover y llover. Hoy vamos a disfrutar si salimos. Muy buenos días. Hola Mario, saluda a la afición. Gracias. Ay, come, come Oreo. Bueno, ¿qué noticias tenemos desde la organización, Miquel? Pues nada, dicen que se sale a las 11, que quitan 3 kilómetros, pero no sabemos qué. ¿Tres kilómetros? ¿Vos? ¿Para quitar 3 kilómetros? Y... Y bueno, que se hace la carrera, ¿no? Sí, se hace. Ha se hace. estado toda la noche lloviendo. ¿Qué pasa? Aquí, Mira cómo se ríe. Acabo de ver tus dos vídeos. Sí. Así me. Dale un like, eh, comparte y suscríbete. ¿eh? Se sale, ¿eh? Sí que se sale, sí. No tenía ganas, ¿eh? Ninguno. Va a haber un montón de barro, va a haber un montón de charcos, pero somos valientes. Vamos a terminar la carrera. No vas muy fresco tú, luego pasará frío. ¿Qué pasa? Ah, chavales, ¿qué pasa? Bueno, hoy vamos a hacer la cuarta y última etapa, un poco recortada, poquito, 3 kilómetros, y el handicap está que salimos los 700 a la vez. Así que bueno, se iremos como podamos, lo pasaremos bien, disfrutaremos y ya está. Y comeremos barro. <ríe> ¡Pepito! ¿Qué te pasa a ti esto que se hace el camino? Está rico, ¿eh? Aquí Ciclos Almozar retransmitiendo desde mitad de carrera <risa> hemos pillado unos charcos pero ya nos hemos superado ya estamos en una zona de mierda no se llena de piedras no, no, no, no. y la gente solamente puede ir andando aquí estoy esperando a mi compañero Miquel que lleva 2.35 <risa> y yo le digo: ¿a dónde vas con esa rueda? <risa> mira, mira, ya está, ya está de aquí. ¿Qué ha pasado, Miquel? chavales! ¿Pero no sabías que estaba el saco o qué? No, oh, macho. Mira que ha venido el reconocimiento, eh. Pero ¿Para mira, eso? Chanco? ¿Para eso tanto reconocimiento? Se el El siguiente es del médico y ya. ¿Del médico? Ah, el reconocimiento médico. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que se me va la carrera! Así me ha ido. Ya no voy ¡Ah! No poner puerta a cualquiera, Vamos no, no, ¡Ey, Miquel! Ay, oh. Uf. ¡Chico! Ay, ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué tal vas, Miquel? Vamos a comer. Oye, eh, y sin discutir, ¿eh? No hemos discutido. Ah, ¡Nada! No me ¡Soy Dios, solo Dios, iba no, este, soy? Este iba muy lento, pero no me he quejado, no me he quejado. ¡Qué pasa, chavales! ¿Habéis ganado o qué? Sí. Ah, ya te pasa la de eso, ya te Hemos pasas? quedado los primeros que entre las parejas se llevan más de 40 centímetros. Ah, eh, bueno. Eh, eh, ¿Qué pasa, ¡Mira qué, ¿Qué mago! ¿Este me, me lo va a echar de pareja ahí ¿no? qué viene? ¿Sí? <risa> mira, Mira, mira, mira! Factory eh. team. ¡Y yo que es prudent! ¿Eh? ¡Y mi camiseta! ¡Que no me lo gano! ¡Que no hago más que hacer propaganda de cono. ¡Me da la... cuenta! ¡Oye, está flaco, eh! Nada, ¡Está fino! ¡Mira a ver si... ...si entrena menos! Sí, sí, ah, por la medalla! ¡Vamos a por la medalla! La chocolate. ¡Chocolate! ¡La medalla de chocolate! ¡Ahí! Es <risa> ¿Qué pasa? ¡Qué tal? Diego, fuerte, ¡Qué tal! ¡Qué Y vais muy fuertes es a la salida, cabrones. ¡Nosotros! Oh, los delante. ¡Como siempre! ¡Hola! ¡Una medalla de finish! Sí. ¡Cómo sois de guapos! Sí. Bueno, Aragón by Race terminada para lo que parecía Pues ha quedado ha quedado bien la carrera, está guau, está chula Nada, a, ahora a limpiarse, a comer Y mira, mira, mira lo que se prepara todos los días Todos los días en esta fila Se pegan una hora aquí para limpiar la bicicleta Mira, mira No no? calla, calla Mira, mira, mira, mira uh, Arroz, arrozico. Vamos con los gallos ¡Vaya! ¡Vaya!